Bien, gracias por continuar con nosotros en su programa de mañana. Agradecer a toda la gente que se conecta desde las 7 de la mañana con nosotros hasta las 10, eh, cada día de lunes a viernes. Y también a la gente que nos está seguimiento a través de las redes sociales. Ha llegado el momento de compartir con la doctora, experta en la conducta humana, la doctora Andrea Manjarrez quien ya se encuentra con nosotros y con quien vamos a compartir un tema bastante interesante, la sororidad, ¿verdad? Eh, una apuesta por el apoyo entre las mujeres. Buenos días, doctora. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes aquí en mi mañana. Y sí, como dices, eh, es un tema que un tema diferente, digamos, entonces, ¿Por qué no hablamos de solidaridad femenina ya? Pues porque cuando vemos, que consigue lo mismo de la solidaridad femenina, eh, masculina. Perdón. Estamos, estamos más hacia el lado de los hombres. Eh, y reconociendo que hay una situación en la que los hombres, eh, por el Estado poco la sociedad en la que tenemos todavía bastante machista sí. pero también nos sucede que muchas veces no facilita la vida de la mujer, eh, no facilita el empoderamiento, el liderazgo, el posicionamiento, en muchos escenarios, ¿no? En, aunque lo hayamos ganado, ¿no? Aunque, por ejemplo, en nuestro país, las cifras de que las mujeres estamos más en las aulas, y mucho más en la educación superior, claro. Sin embargo, cuando vemos posiciones de poder, todavía hay mucho desequilibrio entre de hombres y mujeres y eh, no se diría que no por mérito, porque entonces hay un buen nivel de preparación muy voy a las mujeres, pero muchas veces no suelen ser resultado. resultados. Entonces empieza a hablar de la colonia. Y digo que está ahí incluso Ocho, pensaba en decir, es la peor es una historia, no una mujer, y muchas veces están mujeres. O sea, nosotros aquí mismo, tristemente, de pronto vemos una foto de otras mujeres en redes sociales, ah, es, no es una tía, eso es una O sea, empezamos a... Eh, a que a no, a no darle a la persona eh, como esa necesidad, esa exclusión, pues, no al es contrario, empezamos a juzgarle a la persona. Entonces, eso es muy malo entre nosotras mismas. Cuando muchas mujeres dicen que han tenido otra mujer tan roqueta, pues es un lío. Porque pues, entonces la maltratamos la tratamos mal, le ponemos el pie para que no llega a la posición entonces todo es este el de esta puerta que viene ya hace unos años con el uso de términos y es que precisamente empezamos a pelearnos con de bien, ni siquiera es que nos traigamos bien, de es que también no es hacer eco de la actividad. O sea, si tienes una buena iniciativa, independientemente de que me agradezco o no me agraves, hay que reconocer y hay que hacer eco. Está, tiene tal, idea, tiene tal cosa. Entonces, es maravilloso esa, esa parte de poderla desarrollar. El término sororidad para mí es un término nuevo, naturalmente, y sabemos que mucha gente quizás quisiera quisieran, eh, eh, comprender eh, el contenido de este de este concepto. Eh, de manera llana, ¿qué se entiende por sororidad? Sororidad, ¿verdad? Solidaridad es lo mismo que solidaridad, pero entre, entre. O, sea, cómo o sea, eso es eh, eh, esa relación entre mujeres solamente. Por sí, ejemplo, yo no, una, la, eso, no Eso no existe entre dos hombres. No. Ah, ok. Ahora, solidaridad es la que detrás de su significado tiene una connotación más divina. O sea, ¿cómo los hombres se apoyan? cuando digamos el origen de la palabra y cuando digamos la dinámica de la sociedad. Para la de ¿para qué? Para hablar de la importancia de apoyarnos en frente. Esto es hacer visible el trabajo de las otras mujeres, independientemente de que me agrade o no me agrade, incluso si la conozco o no la conozco. Pero, fulanita planteó una buena idea, un buen proyecto, una buena iniciativa, y aquí sabe hay que hacerle esta es iniciativa porque es buena, lo que intentamos que sea bueno, que igual la cuenta de una que ayudarle hacerle eco para que se diga no se Y siempre hablando de tiempo de otra. Fulanita de tal planteó esta idea para iniciar el año escolar muy buena. Pues que otros también digan la misma, oye, Fulanita de tal dio esta idea, es excelente. Entonces pues, Esa es un poco la, la dinámica que hay en este sentido. O sea, es cuando nos eco, replicamos. Y respetando el para ayudar a los que están haciendo los adultos. Correcto. Eh, a propósito de, de esta ¿verdad? relación que se da entre eh, las mujeres, ¿por qué para nosotros, especialmente para América Latina, eh, se, se nota más, si se quiere, más frecuente o más pasable? Eh, la relación afectiva entre mujeres que entre hombres. Por ejemplo, es, ¿no es normal ver un hombre eh, acariciando a otro hombre, a, pese a que sean amigos, o verdad eh, acurrucándolo, eh, o, tomar, o tomarle la malo como si se ve con en el caso de las mujeres? ¿Qué se debe esto, doctora? Bueno, en psicología le llamamos que emocional. O sea, los hombres, eh, sobre todo en, en Occidente... Le, le hemos quitado al hombre muchas veces la posibilidad de que exprese su amor, de que exprese su ternura, su afectividad, incluso eh, hacia las mujeres también, hasta los niños no es lo mismo, ¿sí? sea, y te visto como extraño si tú eres efectivamente cariñoso eh, hasta con tu pareja o con tus hijos. Entonces, eh, es una cuestión más de construcción de género, ¿no? lo, lo entendemos culturalmente todo lo que es permitido o no permitido. Pero fíjate que es curioso, si uno piensa en general el nombre de, de la mujer, que es más hacia la desnuda, hacia la sexta, hacia la dulzura, hacia el cuidado, pero ¿por qué entre nosotras hay que tiraría? ¿Por qué me duele reconocer que hay una mujer que también se lo envían? Eh, ¿Por qué me mandales? Por ejemplo, una pesadilla, yo digo para muchas mujeres es que por mucho la cabeza otras serie sí, que está en el mismo vestido. O sea, ni siquiera lo podemos tomar como es una cuestión eh, curiosa, chistosa, un momento para hacer, no. Y de una vez digo, ah, pero a mí se me va mejor, dar lo mismo, yo no me a de esto, yo esto. Entonces, es curioso. ¿Cómo estamos en un lugar donde la proyecto a la familia, a los hijos, o sea, pero de pronto entre nosotras es fácil de Entonces, esto es lo que queremos, digamos, replantear. Queremos a poner como punto de reflexión porque eh, es un poco contradictorio con lo que hemos construido en esencia hemos y lo que estamos de Bien, doctora, eh, eh, aparentemente hay una algo que está provocando un ruido. No sé si tiene algún abanico o algo cerca de, de, de su verdad, de su no. teléfono o algo, porque hay algunas interrupciones con relación al. al al audio, ¿verdad? Que no, no la estamos escuchando perfectamente bien. Ya, solucionado. Ah, perfecto, perfecto. Con relación a esto, eh, doctor, y a propósito de de lo de que esta semana tengo entendido, verdad? Eh, se estaba eh, hablando mucho del tema de los suicidios, eh, las mujeres y los hombres. ¿Existe alguna diferencia, por ejemplo, eh, con, con esto de, de la ayuda mutua entre hombres, y, eh, entre mujeres y mujeres y hombres y hombres que pudieran eh, influir en lo que tiene que ver con la parte del suicidio? Es decir, ¿se ayudan más las mujeres que los hombres? Pues mira, tiene que ver mucho con el tema que mencionamos ahorita de afectación emocional. Eh, la, la cuestión es que nosotros como mujeres tenemos más permiso social y eso se nos educa para poder pedir permiso, perdón, ayuda. O sea, a la mujer se le dijo que te okay. sientes mal desde chiquita, ¿cierto? La niña de, una bebé de dos años se cae. Y de una vez todo el mundo corre a socorrerla. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Cómo te sientes? Levántate, te lo O sea, es normal. Se le enseña a la mujer que es normal que ante una dificultad solicite ayuda. Que escuche, ¿Qué llora? Ay, la niña está llorando. Ok, pero si es mismo, es un varoncito, la misma edad, dos años, se cayó, ¿qué pasa? Ahí nos venimos todos a, a socorrer, ahí le decimos, levántate, no pasa nada, los hombres no lloran, usted sí, se para, se sí, sí. levanta sí, sí, sí. y no fue sí, no nada. Pensar, ¿eh? Como decía, papi, nadie lo no caerse, que baja que usted es un hombre, que suele decir a papi o mi Entonces ahí tenemos esa situación también, en la cual... Se le enseña el hombre a no pedir ayuda y al que está mal que se dé cuenta que proyecte su vulnerabilidad. O sea, que, que está mal que diga, oye, yo no me siento bien, necesito ayuda, que está mal que llore, que está mal que diga, siento que no puedo con mi guía. Entonces, como los hombres no están tan acostumbrados a expresar, porque se asocia a debilidad, son no los de varones, no mostrar de debilidad, eso no es cierto, eso no se asocia a debilidad porque simplemente es, es utilizar recursos externos para fortalecerte todavía más, por eso no es una de, de debilidad, es una inteligencia emocional y de valentía para poder enfrentar la vida y los recursos que tú tienes. Entonces, esa, por eso es la, la diferencia también en que la mayoría de los que se suicidan, y no solamente acá en el país, sino en términos internacionales las estadísticas son aquí, eh, hay mayor eh, suicidios de los hombres que además son mucho más violentos, ¿no? o sea, son más eh, son de una vez efectivos, porque por ejemplo usan armas de fuego, que es muy difícil que aceptar, y las mujeres por lo general usan métodos como tomarse de pastillas, ¿sí? cosas que a veces hay mayor probabilidad de salvarse. pero en el caso de los hombres son métodos mucho más violentos y culminantes, por eso las estadísticas también son más fuertes. Y, y lo mismo, o sea, el hombre que uno de mujer, cuando tiene una amiga, ¿cierto? Ahí se aplica mucho la sorrella. Uno la llama, mira, yo me siento mal, me siento triste, me ocurre esto. Pero con los hombres, por lo general, tienen amigos, pero y acá me lo dirás tú, bueno, si yo me equivoco. Eh, por raro que no se llama a otro y le diga, yo me siento triste, a mí me pasa esto. Cuando llaman a otro amigo, hablan de pelota, de trabajo, de, de, de mujeres, de. Pero rara vez vamos a hablar de lo que sienten. O oh, si sí, igual, vale. pregunta. ¿Tú llamas a un amigo y le hablas de lo que tú sientes? Disculpe doctora, eh, Que eh, usted no, no escucha la última parte, muchachos. Pero si cuando tú eh, hablas con un amigo, le preguntas y le cuentas lo que sientes. Bueno, hay una pregunta que uno hace normalmente por protocolo, ¿Cómo tú estás? Pero nunca realmente es una pregunta real de saber cuáles son sus. En... Sí, en... No, no, ¿Puedo? no, realmente no. Hay que, ad... hay que admitirlo. Realmente uno nunca se, uno siempre anda la... guardándose estructuras y normalmente los hombres casi nunca. Tenemos que ser confidente, esa persona a la que, a la que uno acude eh, para desahogarse, y menos que sea un hombre. Ese es el punto, mira. Las mujeres y pues, son los construimos relaciones de amistadismo. O sea, cuando las mujeres tenemos una amiga, tenemos una red de apoyo y sí que expresamos nuestras emociones. Nosotros, el lo grande, no es lo malo, si uno está feliz, está enamorado, nos llama la amiga, mira, estoy súper contenta, estoy enamorada, estoy ilusionada, yo creo que este es el hombre de mi vida, eso, esto, lo otro, Ay, yo creo que me va a pedir más humor, no sé". bueno, lo que sea. Si es algo negativo, lo mismo, yo estoy triste, estoy agobiada estoy estresada, siento que no puedo con mi vida. O sea, cuando tenemos una amiga, cuando vemos a una mujer como una amiga, tenemos el permiso social y cultural de expresar emociones y expresar nuestras necesidades de apoyo. Los hombres, por lo general, no tienden tanto a ver a otros hombres como rivales. Sin embargo, cuando tienen relaciones de amistad, poco hablan de cosas profundas. Por lo general, los hombres hablan de, de lo que sucede, pero no cómo se sienten con lo que sucede. Quizás si tú, por ejemplo, tienes un problema de pareja, por decir algo, con tu esposa, quizás un día le comentes a un amigo. Digas, a ver, me peleé con mi esposa, ¿eh? hay una situación por dinero, por decir algo. Pero tú no le dices cómo te sientes, ni le das flujo de detalle. Entonces, ahí hay diferencia en la construcción, ¿ves? ¿eh? Entonces... Eh, esto, es bien, esto es bien llamativo, entonces ahí es donde queremos llamar a los hombres a que tengan ese permiso social de expresar sus emociones y evitar cosas como la depresión y casos extremos como llegar al suicidio. Y queremos invitar a las mujeres a que, a que no solamente tengamos esos lazos de apoyo con las que consideramos nuestras amigas, con nuestros circulitos, sino que lo ampliemos y reconozcamos el valor, la valentía, todas esas cosas maravillosas que otras mujeres tienen. Y que cuando tengamos posiciones de eh, poder, no tengamos que a otras mujeres, ¿no? que es, es algo muy frecuente y que lo vemos en investigaciones. O sea, eh, los hombres mejoran más las relaciones con los cercanos, expresando emociones, y las mujeres mejoran más las relaciones con los que no son tan cercanos, no ver a otras mujeres como enemigas y vernos como aliadas, como una posibilidad de hacer eco a nuestros ideas y, y de irnos posicionando también socialmente. Y allí yo aplaudo mucho las iniciativas que, por ejemplo, ha tenido nuestro presidente Elisa Minabe a tratar de eh, colocar mujeres, por ejemplo, en las gobernaciones y en otras posiciones, mujeres que se lo merecen, no por ser mujeres, hay que poner mujeres, no, mujeres que tengan el perfil, ¿verdad? ...que realmente tengan competencias para desempeñar las funciones... ...que eso es diferente... ...o sea, que el que tenga el mérito, tenga la oportunidad... Doctora, eh, es evidente que existe normalmente entre hombres y mujeres... ...una especie como de, de competencia... Eh, ...o de guerra, para decirlo así... ...donde las mujeres dicen... Eh, ...no todos los hombres son de esta forma... Y los hombres dicen, ah, no, tenía que ser mujer. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿Esto es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión innata en la conducta humana? ¿Es aprendida? Cuéntelo de esto. Pues, en realidad, la manera como nos relacionamos hombres y mujeres estamos sujetos a la construcción cultural. O sea, hay dos conceptos que a veces confundimos. Una cosa es sexo y otra cosa es género, ¿cierto? Sexo, en términos de hombre o mujer, ¿Sí? Y género masculino y femenino. ¿Okay? ¿Qué se asocia a ser mujer? ¿Qué se considera normal y apropiado al ser hombre femenino y masculino? Entonces, esa construcción de lo femenino y lo masculino cambia según la sociedad, ¿cierto? Hay culturas eh, mucho más conservadoras, ¿cierto? La mujer no cuestiona, ni se atreve a decir, ay, todos los hombres, iguales, no que el hombre es como tiene que ser y, y es la cabeza del hogar y es el que manda, por ejemplo en muchos países árabes, verdad, eh, bastante tradicionales donde la mujer incluso no tiene permiso de salir incluso. Ahora tenemos otras culturas mucho más avanzadas, eh, bueno Europa, Estados Unidos, donde incluso la mujer ha ido mucho con estos movimientos feministas que yo entiendo que en un momento también han caído en el error, porque... Eh, yo no puedo estar diciendo de las mujeres si somos, si somos, si somos, porque la idea es equidad así no equidad aquí, o sea, no es que los hombres están aquí, las mujeres acá y queremos hacer lo contrario, no, o sea, la idea es que queremos entender que somos seres igualmente valiosos, aunque diferentes, porque no queremos ser iguales, no queremos ser es mujeres, yo soy feliz siendo ser mujer, me encanta ser mujer, y con mi concepto de felicidad, ¿sí? Pero, entonces, ahí es donde la como la biblioteca, los hombres son así, las mujeres así, y tendemos a generalizar también porque hay una resistencia a los cambios. ¿no? La mujer latina lleva décadas posicionándose, yo ya que muchos más ¿no? desde la época de los 70, en ese proceso de transformación, de saliendo del lugar, también incluyéndose en sí. aula, también incluyéndose en el contexto laboral, no solamente en cambios sociales, sino también cargos que no, se no de... Entonces eso es parte de la resistencia. O sea, sabes que los hombres no desean esto, que la mujer entre, eh, otras veces las mujeres cometemos el en la orden generalitaria, todos los hombres son así, y por lo años no, no, necesitamos hombres y mujeres Y ideas que este, digamos en, el, en armonía y en generalidad. Sí, es bueno, pues gracias. A la doctora Andrea Manjarres por compartir sus conocimientos con nosotros en, esta interesante, en este interesante tema. Soloridad, una apuesta por el apoyo entre las mujeres. ¿Un mensaje final, doctora? Bueno, pues eh, a través de las chicas recordemos apoyar a las otras mujeres. ¿Sí? Y la manera como podemos hacer eco, y por cierto vi en estos días que fue como diciendo en mujeres en la plaza blanca durante el gobierno de Obama, y fue hacer eco la una de la otra, las ideas que tenía la otra, desde luego respetando siempre, mencionando siempre a esa mujer que fue la de la idea inicial, así muchas ideas no pueden ser ignoradas. Y siempre cuando pensemos en la posibilidad de candidatos pues pensemos también tanto hombres, como mujeres que tienen el perfil para esto así que chicas, nada nada envidia, al contrario, valoremos a todas esas mujeres maravillosas que están en el día a día luchando y así vamos a tener mucho más fuerza si una de nosotras nos va bien, a nosotros también nos va a ir bien porque se va haciendo eco al reconocimiento, al valor de la mujer y la contribución social Bye Un placer tenerte como cada jueves en esta tu sección. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos, ¿verdad?, en la sección a nombre del programa y a nombre de la propia Andrea Manjarres.